No se los quiero presentar todavía el Plymouth, no voy a hacer un video bien profesional Porque primero quiero limpiarlo, acompáñenme el día de hoy a limpiar este Plymouth año 40 Que se compró mi viejo, ya una vez que limpiemos todo este excremento de roedores Vamos a hacer un lindo video con unas lindas tomas, algo guapo, algo digno de ver Vamos a limpiar un poquito por acá Año 40 Imagínense, antes de la guerra Mi viejo lo que estaba buscando es si este auto perteneció a la flota de mi querido amigo Perón Que bueno, no quiero mezclar la política en este canal Yo la verdad que no creo en política, ni milito para nadie Pero bueno, había que mencionarlo porque es parte de la, de la historia Así que estamos buscando info de a poco Yo lo estoy convenciendo de que Lo más importante Primero Es hacer el tema de los papeles Después hace todo lo que quieras Ponerle un V8 Ponerle un, un Motor Ica Que es el motor que tiene Hace lo que vos quieras, pero primero Veamos qué onda con el tema de los papeles lleva su tiempo hacer que arranque la máquina. Por, mientras tanto ya, ya está acá, ya es de él, así que mientras tanto le vamos dando un poco de cariño, con el permiso de él obviamente, ¿no? La mugre de años y años y años acumulados. Acá tiene lo que es compartimiento para la batería. Muy, muy lindo. Tenemos varias piezas acá. Piezas de motor. Pistón. El motor está tirado en otro lado, no está acá. Tenemos un, un disco de embrague. Los vinilos. esto seguro que iban en los vidrios. Esto es la primera vez que lo... Que lo hacemos, ¿no? Esto que parece ser como una carta. Me voy a lavar, me voy a lavar bien las manos después. Esto es una carta, la voy a guardar y después vamos a ver qué es, qué onda. Ahí tienen. <música> Bueno, le tiré el cloro, la bandina y los ansiosos van a tener que esperar. Ya les voy a presentar bien el auto, vamos a ver los detalles. Les saqué todas las infecciones las pandemias que tenía. Así que bueno, ya en el próximo video lo presento y les cuento la historia de este auto.